Pájaro paraguas Es un ave rara de la familia Cotingidae del género Cephalopterus. Se le domina como pájaro bolsón, pájaro toro, dongali o vaca de monte. Péndulus péndulo. El vocablo G señala que tiene, en mención de las plumas que cuelgan del pecho del pájaro paraguas. El macho mide aproximadamente entre 40 y 42 centímetros, mientras que la hembra mide de 35.5 a 37 centímetros. Esta especie es pequeña con una cola corta. Tanto macho como hembra posee iris pardo oscuro. El macho generalmente tiene de color negro en las plumas y la carúncula más larga que la hembra, 20-30 centímetros. El macho logra controlar la longitud de la carúncula de tal manera que puede acortar la carúncula según su voluntad, ya que esta siempre se parte en el vuelo de la ave y un carácter de la hembra es que carece de penacho en el cuello. Por otra parte, ya sean machos como hembras, en estado inmaduro, pueden o no presentar la carúncula. Esta ave posee una prominente cresta levantada sobre la cabeza. Esta cresta está conformada por plumas similares a pelos. Dada su distribución, es una especie que se puede ser confundida con una especie de ave mucho más rara, como el cuervo, higuero, colirrojo. La duración de vida de esta especie es hasta de 10 años. Tanto hembras como machos suelen agruparse en lex que emplean habitualmente en la región intrínseca del bosque montano, donde constantemente transmiten un sonido muy preparado y grave como bu o u, -um, originado por el encorvamiento de su persa y la prolongación de su gran cresta. Algunas veces se suelen escuchar tanto en machos como en hembras, tijeros, res, hongos. Generalmente este sonido se da cuando se atosigan unos a otros. Posiblemente son aves que se alimentan de frutos grandes. Las familias como Arecaceae, Auraceae, seae, poseen pues frutos que suelen ser escogidos por esta especie. Sin embargo, también. Consumen frutos más pequeños e incluyen invertebrados y vertebrados pequeños. Es ovípara y la tasa de reproducción en el género Cepalopectrus suele ser más baja y se conoce como que solo pone un huevo por camada. Generalmente habita en los bosques húmedos, ya sean premontano o montano entre los 1.500 metros sobre el nivel del mar, y en ciertas zonas de Colombia, hasta los 100.800 metros. Generalmente se encuentran en zonas de dosel y costados de bosques de estribación. Esta especie se localiza desde el sur, de Colombia, hasta la provincia El Oro, en Ecuador. Considerada como una especie con un alto nivel de endemismo y restringida en la zona Biogeográfica del Chocó. En tanto el tamaño de la población de esta especie se estima que hay entre 2.500 a 10.000 individuos en Ecuador y por ende es considerada como vulnerable. Esta especie se encuentra en estado de vulnerabilidad según la UICN. Esto se debe a la de destrucción del hábitat y la alta presión de caza. Aspectos como fragmentación y deforestación del hábitat, generando por un alto grado de extirpación de madera y expansión de la industria ganadera y agrícola, han provocado una disminución de manera significativa a las áreas de bosques que poseen condiciones óptimas para determinar los leques y donde la cacería tiene un nivel bajo de presión. Es necesario tomar las medidas precisas para la preservación de esta especie. Se señala que, probablemente, dentro de la reserva étnica Agua, el estado de la población de esta especie es desconocida. Sin embargo, los Agua son cazadores, de lo que posiblemente sepaloturus penduliger corre riesgo, al igual que en otras reservas, como en la reserva ecológica Cotachi-Cayapas y la Reserva Ecológica Mache-Chindul. Por ende, debía existir la realización de proyectos de conservación en la reserva, además de programas de educación ambiental y monitoreo de las poblaciones en las diferentes zonas. Esta especie se localiza un punto muy importante para el mantenimiento de estas especies en la introducción de árboles nativos en la costa. Esta es muy rara y por ende se desconocen varios aspectos de su evolución y ecología. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.